Hola. Buenos días. Bienvenido, bienvenida a susurro del Papel. <música> traigo una comprita de Alipress que me hice por el día de San Valentín Tinti y todavía me faltan que llega tres o cuatro cosillas pero bueno, bueno como no son tampoco bueno una sí es muy porque una es eh, la máquina de poner snap eh, lleva a mi país yo que sé cuánto tiempo pero aquí no llega pone bueno, eh, el pedido ha llegado a tu país ¿tú? pero pero nada, porque aquí no ha llegado. Entonces voy a enseñaros lo que lo que me, me ha llegado. llegado pues hasta ahora. No son compras muy atrasadas. Y te voy a enseñar. Mira, pedí estos botecitos, traen 100 y son pues para hacer pompitas. Pero yo lo quiero para ponerlo en el intercambio. Son de plástico. El plástico está haciendo muchísimo ruido. ¿Veis que trae para hacer pompitas? Pero yo lo quiero para llenarlo de de puentecita y chuche de para mandarlo en los en nightmare ¿eh? mira a ver ¿Tedí? estos carros traían traen cinco veis traen el tapón y el este de aguja veis pero no vale para el blog porque mirad lo tengo aquí pasando el blog de un lado a otro o el blog es que sea medio secado pero no sale le he dado con una aguja le he dado vamos le he dado con todo lo que he podido y de ahí no sale. He puesto el embudillo que traía, lo tengo por aquí. No sé si lo encontraré porque ayer me llevó me llevé un berrinche. Me llevó un berrinche porque, mira, le metí aguja. De hecho, mira, le meto la aguja. A ver si puedo ahora. ¿Veis? ¿eh? Y la aguja, mira, hasta. ¿Lo veis que sale por ahí? Bueno, pues el pegamento no sale. El blog no sale. Yo no sé si es que es demasiado peso, se seca por el camino. No vale. Ah, mira, aquí está el embudito. Venía con este embudito, que lo he medio limpiado, todavía me falta. ¿Ves? Se atoraba, no pasaba por ahí. Bueno, desde luego, yo creo que para el blog, una compra, una compra tonta, venían el 5 y además estaba muy bien de precio. Lo tengo así para que me caiga el blog aquí, pero yo creo que el blog... ¡Ay! ¿Se seca? En este sí que sale. En este es el normal, ¿eh? Este es este. En este sí sale. En este. Pero en este y lo que, a ver, cuando le daba con la aguja y salía y es que ni el blog se mueve, parece que es que, que se ha secado, no sé y el blog mmm, eh, cuando salía por aquí, que lo tenía ya aquí hace tiempo salía pero no pegaba, salía como si fuese un moquillo, una cosa así pero no, no líquido ni pegaba, eh, ahora sí está cayendo pero este, en este sí sale, ¿eh? pero en este qué va este parablo no sale lo he limpiado de hecho ya he hecho la prueba mira este es un alfiler que tengo súper largo y lo meto por aquí mira mira que sale por el otro lado lo veis? nada o el blog no sale yo no sé ya no sé qué hacerle al dichoso pegamento la verdad porque estos botes no no vale y mirad cómo se queda se queda como no está seco del todo pero se queda como mordiente como medio pegajoso yo qué sé yo ya no sé qué hacer, no sé si que el blog se haya adulterado, quiero decir, medio, medio secado, medio porque lleva ya, ya no tengo tiempo, pero no es plan que, que hagan los botes más chicos, ¿no? Porque estaba tapado, pues nada, no, no pega, no sale por ahí, no sale, es imposible, lo tengo boca abajo, ni boca abajo, ni del lado, que no, y los, no es culpa de los de los de los tarros, es culpa de, de que no, que no salen que por este agujerito todos tienen la misma medida, ¿eh? Pero no, a lo mejor para, para el la cola de la cola que usamos, el taqui o el, o el pegamento blanco sí que vale. Pero para, para el blog, o mi blog se ha deteriorado. No, es que no lo sé. Aquí lo tengo. Está muy bien, te cosas los carros, pero el blog que que viene. Esa poco tan grande que para las cosas minúsculas pues no vale. Bueno, de Aliexpress me llegó también, mira, este bie... que lo enseñó Scrap y Chocolate María del Mar en su canal. Y le dije, pásame el enlace. Porque el de Teddy trae muy poquito y este trae más. Y entonces ya me pasó el enlace y compré esto. ¿Ves? Esto se dobla por la mitad. Es como de cuero, en dorado. Lo hay más ancho, más estrecho. Este quedaría así, utilizándolo como bien. Utilizándolo y trae, mira, trae bastante cantidad. Que yo se lo vi allá ella en, en un vídeo de comprita. Y le dije, anda, dámelo, que voy a ver si lo compro. Porque el de Teddy es que mm, trae muy poquito. Y por el mismo precio, pues lo cogí allí en, en aliexpress y trae siete veces o diez más cantidad en eh, un canal de Merinemón, en el canal de Merinemón, vi que sacó estos esto plásticos para estar sí, que es un abecedario y me gustó porque son letras grandes y entonces mm, cogí el enlace y me compré uno, obetro, trae todo el abecedario e incluso, le traerá, la P R, S, E, I, V, w, w, X, Y y Z. Trae todas las letras y son grandes. Y después, mira, trae los números, ¿vale? El 1, el 2. Pero es que además de los números, trae la arroba, la almohadilla, las comas, los puntos, la barra espaciadora, las comillas, arriba y para abajo. Trae el aspersant. Una, un guión ves coma punto una exclamación una interrogación que depende de como tú la pongas la puedes poner para arriba o para abajo el tanto por ciento y el símbolo del dólar y, y ya os digo que ella lo enseñó en un hall de compra y, y me gustó y dije mira pues me gusta incluso me gusta para estar si por ejemplo el nombre de un niño en en la pared, en banderines, bueno, en un montón de cosas. Y mira, compré, que Rosa me dijo, eh, Rosa me mandó, acordáis del hall de Rosa? Que me mandó un bolsito hecho y llevaba una, un transfer. Y entonces yo vi en Aliexpress este y cogí estos dos. Este es más grande y este es más chico. Y me parece súper salado. Es esta, esta muñequita. Con la piruleta. Y esta en grande. Que bueno, igual vale para un vaquero que vale para una mochila. Y es con la plancha. Y me dijo, mmm, no te de miedo que, que sí que, funciona, que funcionan bien. Y entonces pues, bueno, pues bueno mmm, me voy a pedir una para probar. Y, y me llegó. ¿ve? Vamos a empezar con, la, con los taikas esto? Cogí estos taikas que son muy vintage, venían en esta bolsita. El tamaño, pues, como siempre. Mirad, me chico, ¿eh? Normalito. A ver, trae un montón, eso sí, y son muy vintage, mira. Ah, el tacto es como tela con plástico. ¿ve? El día de San Valentín, tin, tin. Para poner una foto, son pegatinas, ¿eh? ¿Ves? Que me parece muy gracioso. Mira qué gracioso. Y, y me gustaron. Mira qué mono. No traen mucho tampoco, pero bueno, está bien. Por lo que valían. Después, ay, de acá también pedí este, que también que también, vintage. Mira la como Se cambia el tiempo. Mira. Y esto traen chiquititos, chiquititos. también son de San Valentín. Chiquititos, chiquititos. tal que este. Y después, pues, este por ejemplo es de Navidad. ¿Veis? Este es más grandecito. Este. Mira, qué gracioso. ¿Veis? Y también el tacto menos plásticoso. Parece como más tela. ¿Veis? Hasta los grandes grandes. Qué bueno, mira. Qué gracioso. Y más grande todavía, pues mira. Y son adhesivos. Son adhesivos, ¿vale? Mira Lo que pasa es que me llegaron ya pasado San Valentín tin, tin. Eso también Yo lo pedí por, pero claro Esto mientras llegue y no llega Pues échale mínimo 15 días, y que conste que esta vez No han tardado mucho, ¿eh? Que por lo menos Los que han llegado no, no tardaron mucho Lo que pasa es que la semana pasada Me llegó ya casi lo último y, y bueno, pues hoy ya lo voy a subir Era un vendedor, me regaló otra cosa de esto de Moricono. Que no me acuerdo cuál fue, pero uno no lo mandó Creo que fue el de las cosas de, de la camioneta. Aquí tengo otro, también muy vintage, que son muy bonitos Y a ver si lo puedo abrir, y me enseño uno, de tamaño es muy bueno Este pone muy grande delante Mira Qué gracioso ¿Ve? Esta muñequita que está completa Mira, qué mono Este es de Navidad, por ejemplo, pero mira También trae Halloween Este es más chiquito Carijita, mira qué mono. Este, el niño en la la niña en la camita, con osito. Mira qué brujita más resala. ¿Ve? Un novio y una novia, así infantiles. Bueno, los que cantan en Navidad. Una niña y un niño bajo el paraguas. Bueno, mira este la parejita, son buenísimos, son muy entrañables, mira este, es muy gracioso, esta niña, muy cookie trae mucho, muy mona, la verdad es que trae de todo, trae muy bon son muy bonitos, a mí me han gustado, me gustaría que todos fueran del tamaño del primero que os he enseñado, pero no, el primero que lo ponen para hacer boca, y después pone, pues este tiene en esta rosita, Pedí eh, algunos troqueles que no lo he troquelado. Cuando los troqueles, creo que al final del vídeo os puedo poner una foto. Aquí pone feliz día de San Valentín. Y está bien. No, que pasa es que no está abierto. No lo he abierto, ¿eh? Mira. Ahí, Que pone feliz día de San Valentín, tin, tin. Bueno, yo creo que eh, está bien, mira. Y mal. Y no hay que cortarlo, sale de una pieza, ¿vale? Pues pedir este troquel, que bueno, así no vaya a ver nada. Pero es para hacer, a ver, una foto que es como si estuviera rota y cuando tú tiras de la pestaña sale la foto al completo. Es este. Es chiquito, no es muy grande. Pero bueno, no está mal. ¿Veis? Aquí llevan los cortes. Uy, esto ya está para tirarlo, vamos. Y es mono. sea pedí este troquel que son dos conejitos dentro de una taza. Son muy bonitos. Bueno, de todas manera no. Hay a llamarlo, ¿eh? Pero son muy graciosos. ¿Veis? ¿Okay? Aquí llevan las caritas, ¿eh? La taza, los dos conejitos y están asomados al borde de la taza. Por eso los conejitos nada más que son medio cuerpo. ¿Vale? Ya os pondré una foto en cuanto en cuanto lo haga porque todavía no, es que no he tenido tiempo. Y por último, no, por último Enseñaros este, que de Scratchy Eva en el intercambio me mandó que mmm, ya hizo unos adornos con este troquel y me gustó. Y lo vi. Ella no le pedí enlace ni nada, pero yo lo vi en la y ¿sabes? pues lo voy a coger. Que son estas tazas de café con la cucharilla, veis, y se pueden hacer cheques. Esto también hay que separarlo, ¿eh? están, están doblados, pero por ahí, veis, y son muy graciosos. Y yo tengo tengo adornos hechos con ellos porque me los mandó Eva y los vi, me lo encontré por allí navegando. Y dije, pues me lo voy a comprar, no valía muy caro. Y dije, pues voy a, coger". voy a coger uno, y este, que este. Ha tardado un poco más en llegar. El vendedor súper de desagradable, la verdad, antipático. Pero bueno, el troquel lo tengo. Vale, el chino más seco, vamos que la pata de un jamón. Creí que era más grande, pero eh, tampoco es tan grande porque esto va doblado y esto va rizado, o sea que no es muy grande. Pero bueno, enseñaros, chan, chan y chan, quedada por los chan y los chan y me gustaban mucho, y esto lo vamos a dejar aquí porque yo creo que así se va de mejor, mira, he estas mangas pasteleras que las tenía en el carro ni se sabe de, de tiempo pero valía muy cara y a, un día pasé le di a la foto que buscara oferta y me encontró una más barata y además random y entonces pues me trae pues dos de cada, mira, dos verdemín dos celestitas, dos lilas dos rosas y dos amarillas y son mangas pasteleras son muy graciosas y me gustaron y dije a las pues las voy a, a pedir más esto Esto que yo tengo de todos los colores me voy pidiendo poco a poco ¿vale? y rosa ya creo que ya no me quedaba si me queda me queda me queda uno y ¿ves? que son como tiernitas y en el centro llevan veis hay como una bombita traen ocho y viene muy rápido la verdad es que el vendedor sirve muy bien yo tengo en lila tengo en mostaza bueno si los veis anteriores joles de aliexpress lo vais a encontrar entonces pedí estas rosas porque las utilizo más y son las que antes ah, que aquí aparece otro troquel que es enorme de grande que es para hacer eh, un, un álbum y viene con letras en mayúsculas con una tipografía digamos más clásica este más de imprenta y los números. Y viene pues así, tal cual. Es grandecito. Está bien. Y yo lo compré. Y. Lo tenía en la cesta. Lo tenía en la cesta desde el 11 del 11. La saqué. Y dije, no, no me lo voy a comprar. Y después mmm, lo vi y lo volví a meter. Es que en el 11 del 11 había más cosas que me gustaban que ya oh, habréis visto el otro vídeo. Y entonces dije, bueno, pues esto no me lo voy a comprar. Porque valía caro, aún siendo del 11 del 11. Y entonces cogí lo saqué. Y el otro día dijo, bueno, pues por San Valentín me dijo, y Mario, cómprate lo que quieran, Aliexpress. Cómprate lo cómprate que quieran, Cómprate lo que quieran, cómprate lo que quieran, quiera, quiera, quiera, quiera, quiera, quiera, y, y me la pedí junto con todos los troqueles. La volví a meter porque la tenía en la cesta con, con el me gusta, no en la cesta de comprar, es lo de me gusta y entonces la volví a rescatar y la compré bueno, que, me, que se lo dijo, la sacó también Ruth y le dije que me la compré, me dijo ten cuidado porque hay de varios tamaños, no, pero es grandecito y yo le dije, yo oh, pues, de tamaños, ni me he fijado pero bueno, es grandecito a un mismo vendedor, que creo que fue a este mira, le compré estas también, que son perlitas y ya vienen montadas, yo tengo unas perlitas que ya las he usado y las he puesto en en las Poké, los lazos de las Poké en Navidad, pero estas aparte de que son más chiquitas, porque las mías son más grandes, las que yo tengo, me la pedí random de más colores, ¿vale? Y entonces, bueno, las que le ha llegado el intercambio mío de Navidad ya han visto que yo las tenía más grandes y estas eran más chiquitas y dije, bueno, pues las voy a pedir. Y pedí un paquetillo así, random, ¿veis? ¿vale? Y además estas llevan... Que yo no me acuerdo si las mías, es que no le he mirado. Esto es pintura, no, esto es eso. No sé si las mías llevan esta cabecilla. No me acuerdo. Pues que ya desde Navidades no las saco. Pues cogí estas. Y pedí estas también. ¿Veis? En el mismo vendedor. Pedí esto, esto y esta. Y también parecen piña ¿eh? De estas son el tamaño de, de las mías. Así, gordotas. Pero sin, sin que parezca piña como esta. Pero de este tamaño. ¿Veis? Y ahora pues pedí esta. La verdad es que este vendedor, cada cosa en su bolsita. Y muy bien. Muy bien, este vendedor sirve muy bien. Que es el mismo que yo le compro. Y Esta. La verdad es que siempre se los cojo ahí porque de momento no me ha defraudado. Y cogí la, los tres, las tres cosillas. ¿Qué es? Sí. Después en otro vendedor que también lo tenía en la cesta y me lo eché en la cesta porque me recordaba al que habíamos comprado en teddy, no es igual, pero se parece mucho. Pero las que venden en teddy también lo están en aliexpress. Es metal, mirad. ¿Veis? Y lo pedí random. vale En teddy venden uno y uno viene en el paquetito y valen más caro. Yo lo tengo colgado en una cortina. ¿ves? Porque me gustó. Son angelitos. Y lo pedí random. Bueno. ¿vale? Vienen en negro, lila, transparente, rosa muy pálido, ámbar, rojo, verde y azul. Y es metal, pesa, ¿eh? Pesa. Si te digo más que el de Teddy porque tiene más metal que el de Teddy. A ver, mira, a un mismo vendedor le pedí esto que es de esos muñequitos y son de, de resina, son de pasta. Y lo pedí también random, son angelitos. Mira, qué mono y vienen en distintas posturas. Mira qué chulos son. Además tienen una carita muy mona. Está muy bien hecho. ¿Veis? Este va mirando para allá. Y este para allá. Mira. Son muy bonitos. Muy, muy cookie. Mira, de este trae dos. De este trae dos. De este trae dos. Random. De este trae también dos. De este dos y dos. Así a ver, yo quiero que se vea bien porque la verdad es que son buenísimos no viene ni con agujeros ni viene con ¿cómo se llama eso? Con, con imán no viene nada y esto es blandito, que tú si quieres le puedes meter el ganchito ¿vale? mira son buenísimos, la verdad es que son muy monos y no son chicos, ¿eh? son ideales a mí me han gustado mucho y también a este mismo vendedor que ya es distinto ya no es tan mono quiere decir los rasgos no están tan bien hechos también mira veis esto pero esto no sé si es una zombie <risa> no no están tan es que ve esto y ve esto al lado ve trae dos de cada o tres random también ¿Ves? y son muñequitas estas es muñecas Esta es otra bueno, esta A mí me recuerda a una pegatina que yo Que yo tengo y utilizo mucho para, lo, para la agenda ¿ves? Es muy graciosa Pero claro, viendo la otra, la calidad tan dulce Y la calidad de uno y la calidad de otro Esto es eh, plástico, plástico, ¿sabes? Que no es... que digamos... Uh, uh. La otra, sí Esta sí, mira A la de uno y a la de otro Es que... Que no es tan mal, pero... ¿ves? No es tan mal, pero... Pero no es lo mismo Que va para nada Claro que de este... Pues vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12 Y de esto vienen muchísimos más 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13 Pues me ha regalado uno porque venían 12 De los angelitos Y de esta pues vienen pues todo esto Que no son feas, ¿eh? que son bonitas Pero las comparaciones son odiosas, ya se sabe Otra cosa que yo tenía en la cesta desde los tiempos de maricastaña me lo pido, no me lo pido, me parecen caros. Lo intenté hacer con la resina, me salió mal, aquella vez que me salió mal la resina, que la tengo que volver a repetir. Y esta vez dije, mira, he regalado, pues me lo voy a comprar. Y compré esto, ¿veis? que yo lo quería hacer y lo intenté hacer con la resina, pero mi gozo en un pozo. ¿veis? Y también viene sin gancho ni nada, eh. Pero se lo tienes que poner tú y también viene random. Vienen tres min, uno lila, uno crema, tres, bueno, café con leche, uno azul y uno rosa. Vienen ramnos. Es plástico también, son muy monos. Ah, no, mira, mira, aquí se lleva el agujerito, ¿ves? Para meterle el ganchito y colgarlo de aquí. Este sí. Bueno, pues me parecieron, me pareció que ya era hora de coger. Este lleva años en la cesta, pero años, por lo menos año y medio. Y lo quitaba. Y entonces, como le tengo puesto el corazón, pues me voy a la cesta y si, si no hay... O sea, si, si todavía está en existencia, pues muchas cosas las recupero de allí. Mira, al de... Es que yo decía, si yo le compré algo más. Al de... Al de esto y las piñitas y, y los farolitos estos, también le compré esta. ¿Veis? Eh, estas son pelas en blanca, pero con piñitas. Son las mismas que, que os he enseñado en random. ¿Veis? Que venían estas en random y en la random venía una blanca. Pues estas son las blancas. ¿Veis? Que también se las compré al mismo vendedor. A ese le compré un montón de cosas. La verdad es que ya os digo que para mí ese hombre es serio. Después compré estos... ¿Cómo se llaman estos? candados que son de esmalte bien el ciento la madre ¿ves? y también los compré random ¿ves? son planitos en dorado no me acuerdo si había de otros colores y dije mira pues están monos yo tengo candados pero los tengo en plateado los de los bazares pero no son ni de colorines ni nada y entonces dije bueno ya está he esto para allá dije eh, pues voy a coger unos candaditos y este hombre también, la verdad es que los mandan muy bien y compré que yo tengo también ¡pum! de hace dos años tengo ay como se llaman, brillantitos y vi estos que son como ay con esmalte y también los pedí de los dos colores que había en negro y en blanco en negro a lo mejor como las, mirad la superficie en negra, mira, ¿ves? en negro y en blanco. No es que traiga mucha cantidad, trae, a ver, 1, dos tres cuatro cinco negros y cinco blancos, 10. Bueno, y el tamaño está bien. Mira, bueno, pues me compré un paquetillo de esos. estos que son feísimos. Yo, además, no eran tampoco muy baratillos, os pedí random. Y yo creo que no eran tan. A ver, que se nota demasiado que es, que es plástico. Yo ya tengo muchos años, pero yo me acuerdo que esto antes salía en el bono, en el elena, en los el paquetillos de detergente. Y cuando lo vi. A ver, es que quiero sacarlos todos. Mira. ¿Veis? No sé si queda alguno más fácil, Aquí queda otro. Que no es... No es nada en otro mundo. Yo me no pensé que iban a ser... No tan plásticos o no... Bueno, no tan plásticos. Y me cayó esto. Pues bueno. Después mira, pedí estos brillantitos que llevan su colgante bien encerrado herméticamente porque son microscópicos. ¿Veis? Yo creí que eran más grandes. Pero bueno, son bonitos. ¿Veis? Que lleva el ganchito. Y la verdad es que no sé ni cuánto trae. Puede traer 100. Tened en cuenta que esto es un estornudo. Que es que son súper chiquitillos. Son dorados. Los lo compré. Ay, ah, compré esto que ya no tenía. Me quedé ya sin ninguno. Ahora pasa en Valentín. Y compré estos corazones. Realmente yo me pensaba. Son. ¿Lo que nunca me acuerdo? Prats. Eh, Prats realmente yo me pensaba que el corazón no era tan perfecto que era como más alargado pero me llegó esto que no es tan mal ¿eh? compré una bolsilla que ya, ya no tenía nada mirad compré estos pomos que lo hay en bronce, en dorado y en plateado y compré una bolsita pueden ser tiradores como pueden ser patitas ¿eh? viene con sus tornillitos ¿veis? y bueno esto no tiene más ya está y compré una bolsita. Pueden ser patitas, tiradores, por el uso que le queráis dar. Y compré estas mariposas, que también son char. Y me gustaron porque no tienen nada. Es lo más simple que hay. No, ni colores, ni nada. ¿Veis? Y son muy finitas. Y son, mira. En plata. En bronce. ¿Veis? Y en dorada. Sí, y traen muchísimas. y trae muchísimas ten en cuenta que son muy finillas mira las que trae aquí hay y, y me gustaron por eso porque no, no tienen ni colores ni, ni nada de nada y dije ah pues me llevo un, un paquetillo ¿ves? con las tres con, y además venían de los tres colores dije pues ah y también trae oro rosa que no me había fijado yo mira pero de oro rosa creo que no que trae Bueno, no, no trae más a ver, espérate, me trae los cuatro metales Madre vale, esta. Y no sé si se apreciará. En cámara, no creo. Pero vienen como matizadas. Y bueno, y cogí un paquetillo porque trae también muchísimas. Compré estas bolas, que no son baratas. Traen 2, 4, 6, 8 y 10. Me, cre me creí yo que iban a ser más grandes. No son feas. Pero yo pensé que iban a ser más grandes y son chiquititas. Pero parece que son de cristal porque no la he abierto. ¿eh? Pero pesan. Llevan dentro... Esto no es cristal, es pasta. Mira, llevan dentro purpurina. ¿Veis? Y como algodón azul. Y son graciosas. Tampoco son muy chicas. Y son, son bonitas. Después pedí esta... Esta, yo estoy harta de verla. Lo que pasa es que como no podemos pasar a, a Marruecos, porque la frontera está cerrada, pero esto es Marruecos, hay lo que quiera y más. Y tirado, mira. Y pedí estas random. Y están hechas de gemitas chiquititas y pasta fimo. ¿Veis? Y después se pasa y ya está. Tiene el agujero de metal. El agujero, no, es de metal. ¿Veis? Y random las pedí también. Un vendedor tuvo el detalle de mandarme esta bolsita con lunita. ¿Qué más? Eh, Mirad, compré esto. Que esto es para ponérselo precisamente de cabecera o de terminal a las bolas. Esto se engarza, por ejemplo. ay por favor. Esto. ¿Vale? Y coge la bola y pasa el... A ver, aquí es yo tengo aquí esto que me lo encontré. mira que bien viene esto. Entonces, por ejemplo pasáis esto, ¿ve? se puede abrir ¿eh? un poco más si os gusta más abierto y tal, y ahora pues del diámetro que vosotros lo si lo queréis más grande, la bola más chica, más grande, a ver es que lo ve ese otro problema, veis, y quedaría así, parece la bola del mundo, ¿eh? mirad qué bonita, veis, si queréis poderle aquí de así, también, pero es precioso, queda muy bonito, y este... Siempre que hago un pedido, siempre suelo pedir de esto. ¿Veis? Trae de todos los colores y trae un montón. Y con este, lo que pasa es que venía estallado y entonces lo tengo aquí para enseñaros. Lo quise guardar el otro día. Digo, ¿cómo lo voy a guardar si no se lo he enseñado? Mira, viene, es que son tan chiquitines. A ver. Trae muchísimo. ¿Veis? Y estos son otra clase de terminales. No sé si se verá, a ver que lo he hecho un poco más abajo aquí. Mira, y esto creo que solamente viene en, sí, en plata y en dorado. Es que mirad, ¿veis? Pero bueno, voy a dejar ahí, lo cojo porque no lo puedo coger, es que son muy chiquititas, ¿veis? Y este venía con, vamos, no venía, lo pedí con ánimo de verano. Igual que la... que la azul, le dije, voy a pedirla en rosa pero más chiquitita. Y mira lo que me ha mandado. Esto que sí, que chiquitillo. Que es chiquitillo, son bonitas. Mm pero que son muchitas, pero bueno, de todo tiene que haber la mía del señor. Mira, que casi ni se ve. Y llevan es igual, es igual que la azul le lleva igual, parece algodón y lleva lo la brillantina y para estas por ejemplo no sé si a ver, no no sé, lo no, que no sé si esto entrará por aquí, a ver, porque el alambre también hay de varios. ¿Ves? Y ahora, por ejemplo, cojo esta. Es que son súper chiquitillas. A ver, mira. ¿Ves? Que queda clavado. Mira qué bonito. Y parece que no, pero realza la perla, ¿eh? Más todavía. ¿Veis qué bonito? Pues... Lo que pasa es que vienen muy pocas, ¿eh? vienen 2, 4, 6, 8, 10. Y bueno, más, o igual que estos, ¿vale? Los pedí de pasta. Mira, pedí estos que vienen random, ¿veis? Que exactamente igual, vale para lo mismo. Se puede poner de cabecero o si se quiere, se puede bueno, poner solamente. Le pega, le pega ahí una perlita, la puedo usar también como flow, ¿eh? ¿Ves? Y este viene, viene muy cerrado. Hoy los dedos yo. ¿Veis? mira Y este es exactamente igual. Lo metéis por aquí. ¿Veis? Y le ponéis la perlita. Y queda chulo. mira qué bonita. Y si no, pues le cogéis le pegáis ahí una perlita. Y la puede utilizar de flor. Bueno, se puede utilizar como quiera. Y después igual es que esta. Pues dije, voy a pedir la tener esta y Dije, voy a pedirla más chiquitita. Y me mandaron esta. Que estas son también random, ¿veis? vienen de muchos colores, pero vamos estas no han nacido todavía pero chiquitillas que no he pedido pero bueno, para pa las perlas chiquititas valen ¿veis? son dos vendedores distintos mira las bolsas, nada más que el empaque ya te lo está diciendo mira pedí estas bolitas que bueno, me recuerdan mucho viene también cerrada herméticamente son chiquitas ¿Ve? Y me recuerdan mucho a, a las que compramos de bueno de, de los bazares de J &E y de colorines y cosas de esas. Pues me las recuerdan un montón, pero más chiquitas. Pedí las random y aquí están. Aquí han llegado. Pedí estas que yo me esperaba que fueran de otra manera. No son feas. Mira, son opacas, pero llevan purpurina. ¿Veis? Y bueno, no está mal el tamaño, ¿eh? No está, no está. Está bien, no está mal el tamaño. Y creo que traen 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Sí, traen 10. Esta tampoco me regaló ninguno del chino. Y después, igual es que estas. A otro vendedor les las pedí así. Que parecen trompetas. ¿Veis? Mira. Parecen de nácar. Pero claro, esto no es nácar, es plástico igual se ensarta y se pone ahí de cabecera o de final le podéis o de en medio les podéis poner la ¿ve? la perla ahí metida o si no también sabéis se le pueden poner pistilos o le podéis hacer una flor de papel y pegándole los pétalos en fin se puede hacer lo que lo que una quiera y tener ganas de entretenerse pues y viene la varita y viene muchísimas también y son así como la tarada bueno, igual que esta, pedí estas, pero en mate y más chiquitas, ¿veis? Son semi, hasta yo diría que son semi transparentes. Mira, ¿veis? Son más chiquitas. Igual, pues eh, las ganas que tengáis de entretener, podéis hacer virguería. Mira, compré estas florecitas que son de plástico random, vienen un montón y el centro lo traen así mira este es color coral en celeste en lila en amarillo en color min ah, ah, ah, en rosa ay pero vienen un montón ¿Ve? vienen un montón en verde no sé si lo he enseñado el color coral es muy bonito Mira las que vienen parecen de cristal ¿Ve? son totalmente transparentes solo que el centro por cambio, me recordaron también a las que compramos más tarde. Pedí este troquel que lo vi y me gustó mucho. Lo encontré, a ver, que es este. Pone besos y abrazos y viene para hacer una shaker y el labio. ¿Veis? Mira, pone Xoxo el labio y además es muy grande. Mira, qué pedazo boca. ¿Veis? Y este es el negativo. También vale para hacer una shaker. ¿Veis? Y pone Xoxo. A ver. ¿qué es este? Y este es un carrito. Un carrito con una maleta. En 3D. Lo que pasa es que hay que armarlo. ¿Veis? Y también, bueno, es aparente. ¿Veis? Que lleva la rueda. Una maleta con, con la tiranta, ¿vale? Y es muy mono. Y me gustó. Es del mismo vendedor que los labios. Estos dos los cogí al mismo. Me parece que está chulo. Y dije, bueno, pues lo voy a comprar bueno, seguimos con los chancias encontré estos lacitos que también lo utilizo yo muchísimo en las poke y eso, y sobre todo el rosa y entonces cogí estos lacitos porque rositas casi ya no me quedaban de hecho mira aquí recorté uno y lo estaba dando con glossy, porque es que ya no tenía ¿ves? y digo bueno no ocupan mucho porque son chiquitos, son esmalte y están bien hechos. ¿eh? ¿Veis? Que yo dije, bueno, pues lo hago yo. Y estaba haciendo uno con glossy. Este, pero este es de papel, ¿eh? Y, y los cogí. Y traen, pues también unos cuantos. Y después yo me creí que eran más grandes, pero no. Son chiquititos. Y cogí estos que son cuentas, ¿eh? Mira. Son cuentas. De corazones, pero son muy bonitos tienen un brillo muy bonito y el tamaño tampoco es se me está acabando la batería tampoco es muy chiquitillo ¿eh? está muy bien y viene también mira, en la bolsa un montón me compré también estos DAI que ahora han aparecido, estaban en el fondo que también creo que son de angelitos sí. y tienen la misma textura ¿Ve? estos son los más grandes, están no es una angelita, es que vienen mezclados, esta niña jugando, muy vintage, el niño, con una carta, con flores, estos si sí ya son ángeles y querubines, este no un niño y una niña con un gatito, son muy bonitos, ¿eh? son muy bonitos, Vale. y este el tamaño está mejor, que, que lo otro, porque son un poquito más grandes. Mirad el niño con el perrito. Este tamaño es mejor que, que lo otro. Cogí esta cola que ya las tenía también en el carro hace un montón de tiempo. Y ahora las cojo y ahora no las cojo. Y ahora las cojo y ahora no las cojo. Tenía que haber cogido más grandes porque me han gustado mucho. Las veo muy veraniegas. Veis, mira son de raya y las veo un montón veraniegas total. Me gustaron mucho, muchísimo. Y tenía que haber cogido otro tamañito más. Que lo hay, ¿eh? A un vendedor que me, enc me ha encantado, de verdad. Bueno, le pedí dos bolsones de bolas. Bolas preciosas. Le pedí esta. Que mirad el tamaño de las bolas pesa en cantidad. Y son de San Valentín. Mirad. Con corazones. Con corazones distintos. Con el que tira la flecha. El cupido. Besos y abrazos con labios, me encanta traen 100 y son espectaculares, vamos son preciosas, pero le pedí otra totalmente distinta a esta y el señor, en vez de mandarme las que le había pedido me mandó esto que esto parecen bolas de navidad y ni hablar, yo esto no los quiero es son... Son un quintal eh? pues esto no, no era es lo que yo pedí ni mucho menos, y me ha devuelto el dinero oye, que valía 9 euros eh, la, la bolsa y me ha devuelto el dinero. Y le he dicho que quiero volverle a comprar la otra. Que si tenía existencia. Si la hay, la volveré a comprar. Porque la otra también eran tan espectaculares o más que esta. Esta la pedí para San Valentín. Me llegaron después, pero las pedí para San Valentín. Es que las tenía en el carro y dudaba. Porque es que valen cara, ¿eh? Y no sabía. Y venían en una caja de cartón. Y muy bien puestas las cosas como son. Pero esta no era la que yo pedí bueno, por último enseñaros que pedí este champ que es un aguacate que es de plata para mi pulsera de Pandora que no lo he puesto porque digo lo voy a enseñar y pedí estos papeles que son muy chiquititos, son de 6x6 y son de Paco y me parece que son muy bonitos la calidad del papel es buena tiene buen gramaje Mira. ¿Veis? Es bonito. Mira. Son muy dulces. Son. Mira. Este que viene con la tira y cuatro tarjetitas. Este, la calidad del papel está bien, ¿eh? Este que es un fondo. Otro fondo. Otro. Otro otro y otro. Entonces creo que estaría falta de que tuviera más hojas como estas, que son una, dos, tres, cuatro y cinco. Pero no, más que traen estas con dibujitos. Los demás son fondos. Y si bueno, si los fondos fueran de conejitos, pero no, no, ninguno otro conejo. Traen flores. Pues bueno. Esto es todo lo que ha de decir si este haul Suscribiré. de compra de AliExpress. Espero que os hayan gustado. Ah, si sí, así, me queréis dejar un dale, like, dale. muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome. Un besazo para todas y cuidaros. Chao.